chicos de Voy a Lince, soy Mim Silva y hoy les traigo una reseña muy muy padre porque les voy a hablar de Harry Potter and the Court Child y obviamente para hablar de un libro tan esperado y que tanto quería y tal debíamos estar en un lugar que fuera igual de bonito estamos en el Callejón de un lugar lleno lleno de Potterheads y de magia así que acompáñenme para que les cuente del libro y conozcamos juntos el callejón porque yo de acuerdo con Pottermore soy de Ravenclaw y ya antes de empezarles a contar de qué se trata el libro debo decirles que está escrito como un guion literario no sé si ya lo sabían o si es como muy obvio pero muchas personas creen que está escrito como novela y no es totalmente el guion de la obra lo siguiente que deben saber es que el tiempo en la obra va muy muy rápido Por lo mismo de que es una obra de teatro y que obviamente no es como que se puedan expandir muchísimo Pues de repente ya el tiempo ha pasado como otra vez cinco años y tú te quedas como pero calmados Calmados todos, apenas acaba casi casi de nacer el hijo de Harry y ya ahorita tiene 14 años en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte o la película como quieran ver en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 en donde Harry Potter está dejando a sus hijos y pues obviamente Albus Severus Potter, no sé qué cosa, está como muy nervioso porque no saben en qué casa lo van a poner. Y entonces Harry lo alienta y le dice que no pasa nada, que en la casa en la que él se quede todo va a estar perfecto. O sea, él, él no tiene de qué preocuparse porque ya se rompieron los estereotipos, ya no es de que Slytherin, sean malos Briefing Door, tal. Y está como muy interesante que en verdad empieza justo en esa parte de la historia. Obviamente ya este libro está centrado en... No ya le cambiamos un poco y nos centramos en este pequeño hijo que tiene en Albus, y tiene como muchos problemas existenciales, tiene una carga muy fuerte que siente sobre él porque es un Potter, entonces entre todo este conflicto, para acabarla de volar, así como si la cosa no pudiera ir peor para el pobre niño, se hace mejor amigo de Scorpius, quien es el hijo de Draco Malfoy. Muestran más partes del mundo mágico, entonces, o sea, vamos más al ministerio de magia, vamos más a los alrededores, tal, porque obviamente, pues los hijos de Harry, que es de quien se trata la historia en sí, conviven más con el mundo mágico al no ser criados por mogos y ser criados por magos, pues conocen muchas, muchas cosas, muchos, muchas partes más, y entonces no todo el tiempo estamos en Hogwarts, eso es algo muy, muy padre, y además nos muestran un escenario de mundo mágico tranquilo en el que, pues, ya no estamos preocupados por nuestro señor tenebroso, digo así como que les da a veces la, la paranoia cada, cada tanto así de, oh de seguro va a regresar, oh hay algunas sectas ahí reuniéndose pero todo mucho más tranquilo de como lo vemos en las primeras películas que todo es como, oh, Voldemort, Voldemort, Voldemort, no, en esta ocasión pues nos va llevando como de, ah, está bien y aquí es en donde empieza la, la profecía del de niño Mario. varios rumores de que Voldemort va para regresar o de tal, pero la más fuerte es de que tiene un hijo de que hay un hijo que es más o menos de la edad de Albus y pues los chismes ahí empiezan con que Scorpius, el hijo de Draco, es en realidad hijo de Voldemort, entonces así como a Albus lo persigue su, ay que mi padre tengo que ser un poder y tal, a él lo persigue el que la, la gente lo tacha y lo rechaza por ser un hijo de Voldemort, pero... Pues aquí es donde entra todo el clima del asunto. El punto es averiguar si en verdad Scorpius es el hijo el de Voldemort, es el niño maldito del que tanto hablan y el que se supone que según la profecía pone en peligro la vida de alguien. ¡Gracias! decirles que eso creo que ya lo saben mucha gente que Hermione Granger se vuelve el ministro de magia y entonces está como súper padre y es la, el máximo poder y es muy gracioso esto sin spoiler, hay un momento en el que sale la profesora McGonagall y entonces ella le dice ministro de magia no le dice señorita Granger, eso me parece muy muy gracioso pues porque uno está acostumbrado a, a inclusive imaginarse a la profesora McGonagall diciéndole señorita Ranger y de repente es como le muestra todo el respeto el máximo respeto del mundo y ya que estamos hablando de la profesora McGonagall, como ustedes saben, se vuelve directora de Howard, Long Button, Neville Longbottom se vuelve profesor de herbología en Howard, um, Harry Potter y Ron también trabajan para el ministerio, mientras que Ginny trabaja para la sección de deportes del diario El Profesor. y eso no sería divertido, lo que yo les puedo decir es que como una Potterman, una Potterhead de corazón desde que yo era chiquitina, que lo traigo como en la sangre, es una historia maravillosa, pero aquí voy a robar las palabras de un amigo que quiero mucho, que se llama Liu y que espero que esté viendo este video y pues si no, qué triste que no lo vea en fin, él dijo algo que es muy importante, o sea, este libro es perfecto para recordar la historia, para que vuelvas a revivir todos esos sentimientos tan bonitos que es, tú sentías esas emociones que te embargaban cuando leías las primeras historias, esto es lo que pasa cuando lees este libro de Harry Potter y el Niño Maldito. Otro punto muy a favor del libro es que nos presentan un Harry muchísimo más humano ya saben, en las películas y en los libros lo vimos como el elegido, el que no tenía los mismos problemas, el que nació con muggles, entonces no tiene muchas cosas del mundo mágico, pero en este libro lo vemos más humano porque tiene un problema que es aún peor que Baltimore y es el no saber cómo ser un buen padre. Ahora, lo que no me gustó es que esté escrito en forma de guión, eso es como que le quita mucho muchos, muchas cosas, detalles que le pudieron haber metido. Hay rumores de que probablemente saquen la novela. No creo, son rumores, son rumores, pero estaría padrísimo que nos metieran como muchísimos más detalles de toda esta historia, pero es un libro altamente recomendable para todos los potes pareció esta pequeña reseña opinión de Harry Potter and the Cursed Child no olviden que pues como dato curiosito si aún quieren leerlo o quieren leerlo en español estará disponible a partir del 27 de septiembre pues por si lo suyo no es el inglés o no les encanta tanto ya saben cuándo sale en nuestro precioso idioma y también no olviden que si quieren vivir una experiencia maravillosa llena de magia de comida riquísima deben venir a esta hermosa fuente de sodas que es el Callejón de les dejamos sus redes sociales para que chequen en donde está ubicado, también aquí abajo todos los datitos, para que vengan y disfruten y la pasen de lo mejor además de que miren, también venden artículos como mi hermosa playera que dice Avada Dabra Beach, finalmente como nuestra querida Jake Rowling dice Howard siempre tendrá las puertas abiertas para quien quiera volver a casa eso es lo que sentimos cuando leemos todos los libros y conocemos a otros Potterheads, soy Mim Silva hasta la próxima